Lo esperamos allá arriba, esto, lo otro, y nosotros pedaleando. Entonces, nada, hicimos la. Llegamos a calle y esa fue la primera parada, fueron cuarenta y pico millas nada más. O sea, lo que tú hiciste en 16 horas, nosotros lo hicimos en cinco días. ¿Entiendes? O sea, pero, pero es otra mentalidad, ¿entiendes? O sea, el reto, el reto era hacerlo, no era el tiempo de hacerlo. Y cómo lo hicimos, y turisteamos. O sea, tuvimos tiempo para para recuperarnos, tuvimos tiempo para compartir el pueblo, o sea pero entonces esa ruta cuando ese ese esa ruta de, de San Lorenzo ya era el final porque ya de ahí para abajo sí. entonces, es el 181 Ah, eh, pero ¿Y la 182? De, eh, entonces después de la neblina empiezo a bajar un, hacia el pueblo de San Lorenzo Llegaste a un cruce en la montaña arriba que tenía tres era como una lleva o algo así, ¿No, ¿no lo recuerdas? en la neblina No recuerdo y ahí fue que empezó a tocar a la derecha Sí, porque es por que se baja el pueblo hay un marido. negocio arriba del tope y después de eso literalmente empecé a coger una carretera que estaba tan mala ah pues sabes mala mala bueno te digo que físicamente yo me sentía bien oye y no pinchaste ni una eso sí que físicamente yo me sentía súper bien no me doy las palas hasta que llegué a la carretera y literalmente los pollos me embarazaron las fallas. De ahí, no, pues bajando de noche, mojado, con neblina. Y con los hoyos. Y los hoyos. Y realmente yo recuerdo que llegué a la gasolinera y yo no me podía volar. No porque la espalda estuviera cansada de toda la ruta, era por, por esa carretera estar tan mala y la vibración. Eso sí que me odio. <risa> <risa> este. Y entonces nada, después de ahí pues llegué a la gasolinera, esa fue la última parada. Y entonces... Eh, después de ahí me dice uno, te falta un montón todavía. Pero ahí fue pues, que <risa> me entero que tú estabas como quedando updates y eso, pero claro, que claro. que no lo podía chequear en claro. la ruta. Y este, yo como, wow, no sabía que había tanta gente pendiente y qué sé yo. Y yo todavía mentalmente batallando con lo de no sé si voy a terminar. Pero cuando vi eso, me dije, espérate, ahora, ahora la, la presión es mayor. <risa> ahora te, Entonces, la, te ves, ves. la gente está pendiente sí. y ya no es como que si yo lo hago por mi cuenta, nadie se entera. Eh, lo que fue bien interesante fue, fue algo bien inesperado, la, como te dije, la, la parte mental que hasta... Te animó, te animó, incluso el saber que te estaban siguiendo. Me animó. Eh, eh. Yo creo que me di un poquito de miedo, porque no sabía si, si iba a fallar ya a toda la gente que me... Hombre, jamás, mira, jamás te pongas eso, porque esa es tu carrera, nadie es donde tú estabas. Nadie en Puerto Rico ha hecho eso, o sea, el que hable, el que hable, habla de más. Antes de que hable, montate en la bicicleta, ya es lo que el hombre hizo, tú sabes, y hablamos después. Por eso es que yo te estaba siguiendo, porque yo sé, obviamente, eh, para mí fue chévere, porque yo no conozco, literalmente, yo no conozco personalmente a ninguno, excepto los que hicieron la ruta conmigo, este y unos que la hayan hecho antes que no la documentaron o sea que no no, no dudo que le hicieran, pero obviamente pues no no documentaron nada este le hicieron en cuatro días eh, pero que yo personalmente solamente te conozco a ti que físicamente te puedo decir te he hablado contigo sé qué le hiciste porque he visto todos estrabas de una pareja que la hizo hace par de años entre de un matrimonio y se lo de horas, algo así. Este, también, ellos salieron de, de Fajardo hasta Rincón. O sea, que, que las rutas realmente no comparan cuando tú la vienes a ver. Ves, por la misma razón de que cada quien coge su, la, la, la distancia y la ruta que va a hacer. La ruta tuya hizo 24.000 pies de elevación. La mía hizo 20, cuando yo la hice, o sea, que, que, que o sea, cada reto es distinto y por, por tanto, o sea, nadie puede cuestionar dónde tú estás parado ahora mismo. Mientras nosotros estamos aquí hablando, la mayoría de Puerto Rico está durmiendo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Eh, o sea, la, la, Y los guanaví, pues mira, pero este es bueno porque... Este tipo de corrida que tú que tú hiciste, que yo hago, que he hecho, eh, eh, sirve de inspiración a mucha gente. Dice, pero mira esta gente, hermano, mira el Chamaquito y el viejo, los dos con algo en común. Y, y, y este a mí me emocionó, de verdad. Me emocionó verte, hacer la ruta, porque yo decía, coño. Yo la hice y yo sé lo que le está pasando este, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque lo que tú pensabas, lo que tú estabas haciendo eh, ya cuando tú estabas en, en toro negro, yo estaría durmiendo ya ahí porque lo mira, lo mira turismo, tú sabes. Pero, ya chacho, mi esposa decía, pero ¿por qué? Y yo, es que es que esto es distinto, o sea, nadie hace esto, esto es bien raro en Puerto Rico, nadie lo hace. Y yo soy de los pocos que puedo decir que lo hice. Y este muchacho, ahora en el 2023, donde todo el mundo está pegado en las computadoras, en los PlayStation, todas estas madres, está haciendo eso. Este, y después uno dice, ah, pero sí, pero sí, si Ander González, eso es una práctica de un día. Y yo, sí, está bien, pues, si es Ander González, que, que corre 100 millas cada dos días, tú sabes. Para nosotros es un super reto. Y, y aún así, Ander González, que yo sepa, no ha hecho esa ruta. Así como la, como la hiciste tú, como la han hecho otros cruzar de este o de este. Y es un reto bien brutal, ¿sabes? Lo que tú hiciste es lo mismo que está haciendo yo el mato en el agua. Ajá, en mi coche, en el mismo coche. Ah, Es que como estoy viendo el mar allá al frente, <risa> me quedé como que lo pero... <risa> es la primera vez que yo, yo, yo he corrido por aquí, pero de noche, según me centro. O sea, no he corrido de día. Esta es la primera vez que veo el, el, el paisaje así. Pues sí, básicamente cada cual puede coger esa, el evento y traducirlo a... ¿Cómo entonces eso aplicaría a la vida de cualquier persona en, en, en distintas áreas? No, no, yo, yo, Después que tú haces esto... Eh, tú superas, tu vences el miedo, tú superas inseguridades... Usted comes el mundo. Literalmente tu, tu autoestima sube a un nivel de seguridad que te permite a ti dar el próximo paso. O sea que okay, yo voy a hacer esto. Y no te va a dar miedo si lo completas o no lo completas, porque es parte del proceso. O sea, esa es la parte que, que a veces la gente eh, obviamente con la edad uno lo, lo, va, ¿verdad? lo va adquiriendo y aprende a ser paciente. O sea, en este tipo de cosas uno no puede pensar que lo va a lograr de la primera Porque si lo haces así, te empiezas a frustrar o sea, la idea de esto es, ya hiciste una Lo que vas a hacer ahora todavía está más brutal Pero estás hablando de Sacando, de lo, extrapolando, ¿no? vamos a ponerlo así Extrapolándolo Si hiciste 18 horas en total Ponle 36 a 40. Esa es la meta, 36 no, okay. O sea, sacando, okay. extrapolando, vamos ¿no? a ponerlo así. Extrapolándolo. Si hiciste 18 horas en total, ponle 36 a 40. Esa es la meta, 36 no, okay. O sea, que hagas el mismo tiempo. Técnicamente, si venimos a o físicamente, las probabilidades son que aumentes un poco. Porque el cuerpo, el cuerpo te, te puede pedir claro, factura, y te, te, te, te, te, ¿tú sabes? Pero si tú mantienes un paso, que esa es otra cosa que la gente quizás no entiende. Uh -huh. La zona. <risas> ah. La zona. Exacto, la no zona. No tampoco. <risas> Exacto. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos... Eh, cuando hice la vuelta a la isla, yo hice la vuelta a la isla dos veces. La primera, obviamente, pues, este fue el Garete. Y lo hicimos en cinco días. Nunca me ha dado por hacerlo en tren ni en don ni en 3 divinos Porque ese no es mi escenario Pero Una de las cosas que nosotros siempre decíamos Es cuánto vamos a correr Para llegar a este punto Y tener tiempo para recuperarlo Y hacer los cheque, que podamos disfrutarlo Y que no nos explotemos Vamos a promediar 12 millas por hora Ok, 12 millas por hora en 5 horas Son 60 millas esa es la meta, pero mira, 12 semillas por hora es un paso bien cómodo, ¿sabes? Entonces ahí, pues, tú, tú sabes que tú puedes trabajar eso, pero la gente se si tira con estos grupos A, B y C, y por querer ser más fuertes que otros, se mandan al grupo equivocado, y entonces resulta que a mitad de ruta están pidiendo cacao. Eh, y no completan las distancias. O sea, después que tú te apuntas a un evento para completar 100 millas, y vas con un montón de gente, y terminas montándote en el carro, donde te faltan quizás 10 kilómetros, es como que frustrante, porque no te supiste administrar porque te quisiste ir a palo. O sea, es como, si yo me voy a palo contigo ahora, yo digo, bueno, vemos, vaya Dios. ¿Sabes? Entonces, y, y de la ruta en sí, porque obviamente llega un punto en que ya de noche tú, tú no ves nada. O sea, de, de noche tú, si ves luces pues y tal, porque fue en Navidad, pues viste sitios de Navidad, qué sé yo. Pero de día, en ningún momento te fijaste los paisajes. Sí. Eh, fue un día medio sano porque estaba nublado. Ok. Eh, eh, sí hubo... Que fue bueno también, porque el sol no te mató mucho. Sí. La eh, temperatura estuvo bastante fresca. De hecho, llovió, que era algo que nosotros no estábamos esperando. Ah, entonces, eso sí, yo te no lo, lo veo. Pero <ríe> sí. sí muchas veces yo decía como que ah, voy a subir, y en la bajada, pues, ganó tiempo porque puedo ir más rápido. No, tenía que ir súper lento porque estaba mojado. ¿no? Estaba mojado y, la y el frío. Y entonces, pero pude ver por Sabana Grande, unas vistas, y por el bosque eh, del estado, en Maricao. Maricao. Eh, que ahí fue donde cogió el amanecer. Nunca había visto esa área, súper hermosa, obviamente Toro Negro no vi mucho porque estaba anulado, pero yo te diría que porque del estado fue uno de los highlights y esa parte de Sabana Grande, que hay, en las fotos se ve esta vez, hay una que literalmente se ve como que las montañas en el background, este, y me ven que otras más. Eh, siempre bonito. Sí, ya no te de ya, ya lo otro era mirar palabrea. Sí, y había, <risa> había áreas que pues honestamente no eran las más bonitas tampoco, eso yo mentalmente uh -huh. en ese momento a este pero, pero sí. Recuerdo que eh, Monte del Estado cuando estaba amaneciendo y ver la playa, ver Mayagüez, ver este, la. Sí. La torre, la torre y todo eso, sí. ahí paraste me imagino, ¿verdad? ¿no? Que, no, que, le pasaste que que por, por el lado. La... no este, pare... en Maricao, que para Maricao en el pueblo, o sea que entraste, pasaste no, la, torre, la... No, sí. Creo que la, la torre sí. la... Exacto, y doblaste a la 366, Sí después... que esa es la panorámica, la 366 y después de la 120 28, que es la que te lleva a Yauco y sale a castañel Exacto. y la 135 que es la que te sacan alzas por allí mismo sí, sí esa esa la tengo pendiente entonces tú subiste guilarte de oeste a este En de, bueno, tú ibas con escolta, que tú ibas con escolta, que en términos del de tráfico, ¿cómo estuvo? Pero, tú en el monte, que realmente no había mucho tráfico. Y, obviamente, por la hora no había mucho tráfico. Y la otra cosa era que estábamos practicando las regulaciones de que si fuera y esto, esto fue un evento internacional. Hay unas reglas que, por ejemplo, las cortas no te pueden seguir detrás de ti durante el año. Eh, cuando hay luz afuera durante el día, okay. este, tienen que hacer eh, como si fuera un sapo que eh, te encuentra, qué sé yo, se van alante tuyo y, y te para, y te mantienen viendo hasta que no te ven más, y entonces vuelves a montar en entrar y te cogen mal, ok, no pueden estar directamente detrás de ti. precisamente para no causar tapones y enfadar a los conductores. Este, Vámonos, este tramo es a pasarlo rápido. Mira, mira, mira de frente. Bueno, estamos entrevistando a Francisco Javier sobre su corrida. Ahora estamos en la carretera 1. Decidimos, decidí aquí darle un pausa a la entrevista para salir de este tramito de la 1, que es bastante molestoso para entonces después continuar con la entrevista me está explicando todo cómo, cómo, así, cómo fue la parte mental la parte física el tipo de entrenamiento y lo más importante aquí, hasta cierto punto, el apoyo que recibió de unas personas que son unos monstruos y que en Puerto Rico realmente nadie los conoce. Es una cosa impresionante. tomando un ahí está hidratando un poquito. Pues esta ruta ya nada más yo la uso, cuando es con me centro. El otro día subí por aquí con, con César y Richie y venía diciéndole hermano yo odio este. Y ese mismo día fue el que atropellaron al ciclista, después más tarde. Sí, en Mercedita. Y entonces pasado por ahí, horas antes. Ah, eh, pues ya tú le diste la vuelta a la isla. cuando... ...en los milicinados... ...se pijó... ...el a mi colegio... ...y okay. fue un evento que se llamaba... ...y tra... ...y tra... ...y tra... ...y tra... ...y tra... Ah, tú viste que cogió la parte de bicicleta. y para ese momento no me no pusieron a entrar en montaña porque casi todo era plano. Ajá. Y como acá en el EFSI básicamente la única opción que tenía para o que conocía para... Pues, es así, no hay más nada plano. montaña hay las pistas por las pobres en la pista, la pobre, es más bien eh, eso por eso para este otro feto que dice quiero que sea 100% montaña no quiero nada más. <risa> super y nos has pensado en competir a nivel de... eh, digo Yo realmente no me considero como biciclista así de por deporte, lo hago más por, por diversión este, y aventura. Así como me encanta cuando tú decías que te ibas de, de Mayagüez a Ponce, que se lleva hacia esa loqueras. Pues eso soy yo, yo que considero un loco que le gusta montarse si la bicicleta y ir por ahí. Este, por las montañas, por eso que a veces te envío esa ruta viendo loca, la de llegar hasta Lar, qué sé yo, que tú eso es todos los días. Ese ¿no? <risa> tipo de tierra? es lo que pues a mí me gusta hacer. Este, obviamente me gustaría por lo menos intentar eh, quizás una carrera a nivel internacional de ultraciclismo Ajá. Eh, para sí, hacer un evento para hacerlo exacto para simplemente ir a ver vistas bonitas con otra gente exacto este, porque como te dije ¿verdad? en Europa en Estados Unidos hacen mucho estas carreras eh, ¿no? ¿tienen, tienen distancia para hacerlo y, y cuando uno ve los videos, yo veo mucho los, los videos en youtube porque también hacen como que documentar hace una hora de, de este tipo de eventos o sea, es como que mano estos paisajes yo quiero verlo y pues por eso es como que la única cosa con la que yo te diría ah, me gustaría seguir entrenando para mejorar para que cuando vaya a hacer esta carrera pues tener la capacidad de poder hacerla. Pero no, por ejemplo, hacer carrera acá en Puerto Rico así como de corta distancia ¿La? bien, no, <risas> Mire, y, y cuando estabas entrenando, que fuiste a Colorado, ahí vi que hiciste una ruta como de 10.000 pies. Sí. So, yo cojo bicicleta con el muchacho que yo fui a poner ese día. Oh, me pasó pegadísimo. Este. Pues gracias a él, me la bicicleta. Y, que llegue a la que el momento de está en el de y el de he ido el en el, el target Exacto. Eu não porque estaba que no siquiera aquí se iba adelante no la puerta pero fue muy esperada y bastante yo no pensaba que no iba a poder terminar pero lo pude lograr y la pista realmente fue uno de los mejores de la cifera, fue tan divertido y tan bonito y fuera de carretera y fuera brutal no sé yo soy un medio loco yo cuando o sea, empecé a correr por allá por Colorado sobre todo en las primeras semanas que no conozco mucho yo me entregaba por la autopista ¿Qué? al final que pero <ríe> así, pero las autopistas tienen algunos autopistas tienen para bicicletas o no sí porque yo lo he visto pero hay una por ejemplo que no tenía <ríe> y es como que y no te paran los guardias ni nada ahí pues fíjate eh, oh, o no, no te vieron no en, en esa por lo menos yo te digo que es como decir la vieja ah yo okay no una toda, pero allá, allá allá se llama ¿Highway 36 o so una...? Sí, un estatal. Inter, interestatal. Este. este pero al, al correr, al tener esta experiencia, de, y como siempre he tenido bicicleta junta, pues como que no se me da mucho lo de correr fuera de los carros. Sí, eh, sí. Por eso es que me voy mucho para las montañas. Pero esta fue la primera vez que fui a correr gravel. Y te digo, wow, entiendo por qué es tan popular. Porque acá, es de como antes. De en ese momento. Es que, es que, es una... Yo estoy en la mountain bike porque la mountain me me da un poquito más que a la gravel. La gravel es una transición entre la camella y la mountain bike. Exacto. Es una híbrida. Sí. Y, la, y, por ejemplo, la mountain bike tú la puedes convertir en gravel. Mira, puedes convertirnos en una Selig, pues yo tengo gomas de calle a esta bicicleta. Sí. Mira, tanto espacio que hay para hacer un carril aquí de bicicleta. de este trago <laughs> Estamos aquí, ya finalizamos la corrida abruptamente, pinchamos los dos. Mira, estaba haciéndose de nuevo la mía. Este, pinchamos abruptamente los dos, estamos aquí en la plaza esperando que vengan a buscar a, a Francisco. Pero quiero aprovechar para darle las gracias por la oportunidad de haberme dejado acompañarle y hablar de, de su aventura cruzando la isla. Ya está en los libros de récord de que ha sido uno de los pocos que ha cruzado la isla de este oeste puedo decir que yo soy uno del club también aquellos que pertenezcan a ese club sería bueno conocerlos también, ¿verdad? ser hacer un together un y que cuenten sus anécdotas y cómo les fue este, pero fuera de eso ¿qué te gustaría traer a este, con esta corrida que hiciste? que me lo explicaste ahorita mientras corríamos pero estábamos pedaleando y quizás pues no se escucha bien ¿Qué tú quisieras traer? ¿Qué mensaje quieres llevar con este, esta aventura que tuviste el pasado mes de diciembre? Ah, básicamente que nos atrevamos a poder salirnos del confort zone y tratar de, de ver qué es lo que podemos lograr. Este, porque muchas veces hay retos que quizás lo vemos y es como que ah, este, eso no se puede lograr o lo, es una locura. Pero como, como uno puede ver, con el enfoque, la disciplina de entrenamiento, la preparación y, y, y todo eso, pues se puede lograr, se puede llegar a eso. Eh, y obviamente no, no les recomiendo a nadie que sin ningún tipo de preparación verdad se tire a hacer una maroma como esta, porque puede ser peligroso. Pero con buena planificación. Eso, eso que la quieran hacer así, la pueden hacer como yo la hice, cinco días, seis días, suavecito, paseando. Sí, pero en, en un día, o sea, puede ser riesgoso, el cansancio, no te puede de, de, quitar el enfoque de, de la carretera, los hoyos, porque al fin y al cabo está en una carretera con otras cosas. Este, Pero con, con una buena preparación, pues, el li, eh, como dicen por ahí, ¿verdad? El pero el cielo el límite. Este, pero es cuestión de tener un plan de cómo quieres llegar a, a, ese, a ese objetivo este, y que cómo lo pongo de una manera realmente yo, lo más que diría es que no importa cuán grande sea el reto en comparación a otra persona lo más importante es cuán grande es el reto para ti porque pueden haber retos que posiblemente este a lo mejor la, la gente dirá como que ah, 160 millas es un montón, qué sé yo qué pero a mí me inspira más una persona que quizá pensaba que no podía hacer 20 millas y lo hizo, este, que inclusive lo mismo que yo hice porque es como que al final y al cabo no importa este cada cual está en su nivel cada cual tiene sus propios retos que, que y, y ve la gente literalmente romper sus propias barreras es lo más que a mí me llena este, más allá de ver a la gente que, que hace cosas más grandes que las que yo hago es literalmente el que está empezando este, y otra cosa que quiero decir, ¿verdad? Es, en la misma línea de eso es que a veces la gente que está empezando literalmente, entre comillas, ¿verdad? sufre más que yo mismo en esa ruta porque al principio pues, uno quizás no está en condición, el cuerpo no está en condición y pues obviamente el cuerpo reacciona de una manera versus yo, que ya el cuerpo como te dije, verdad estaba adaptado y pues por eso no, no lo pasé. Aunque para mí, yo, yo pienso como uno que está empezando en su primer día, es más fuerte ese sí. tipo está bien duro.